Bueno, buenos días a todos de nuevo. Es viernes 15 de mayo y son las 11 de la mañana. Y tenemos de nuevo con nosotros a, a Demetrio Carmona Dericki, que está en el programa de doctorado de la, de la Facultad de Ciencias Económicas y, y Empresariales. Y bueno, ya lo conocéis perfectamente porque está ahí interesado muchísimo y ha estado súper atento a todos los mensajes que le habéis mandado en Telegram y lo ha atendido estupendamente. Y nos va a dar la segunda sesión del curso sobre sobre Python. Buenos días, Demi, ¿qué tal? Te voy a dar ya la, la palabra. Oye, muchísimas muchísimas gracias por por el trabajo que está haciendo esta esta semana, porque la verdad que que, que pendientes de todas las dudas, todas las preguntas y atendiendo a todos los compañeros. Y bueno, ese es un poco el espíritu de que tenemos con esta página web y, y con estos cursos, que nos ayudemos los unos a los otros un poco a, a sacar adelante todas las dudas que tenemos, sobre todo los software, pro, lenguaje de programación. Así que muchísimas gracias, porque la verdad que, que es una dedicación no remunerada y, y depende del espíritu altruista de que tengamos todos. Y bueno, podemos tratar a nivel top, tanto los contenidos como el ayuda que nos dan los compañeros. Muchísimas gracias, Demi, y... Ya está, no me enrollo porque sé que tenéis una mañana por delante bastante bastante eh, intensa. Así que, así que te, doy la, te doy la palabra y me reitero mi agradecimiento. Y aprovecho para saludar a todos los que estáis por aquí por, por el curso. Nada, muchas sí, gracias. Dale, a ti, dale caña, cuídalo, ¿eh? no me lo asustes con el peito. ¿Vale? Bueno, sí, sí. Venga, pues te dejo. Muchísimas gracias por, por esta segunda sesión. Nada. Yo estaré por aquí. A, la a, a ti, por el espacio. ¿Se ve mi pantalla? ¿Estoy compartiendo ya? Sí, se ve perfectamente. Yo te estoy viendo perfectamente. Vale, genial. Pues voy a enmarcar la sesión de hoy. Vale, Voy a poner un poco en contexto antes de seguir. Eh, el día anterior estuvimos trabajando con el entorno Jupyter Notebook. Eh, hoy vamos a, a mostrar otro... Otro entorno que es muy útil, que es Spider, también se descarga cuando instaláis Anaconda, pero solo lo vamos a ver fugazmente, para que veáis que está ahí y qué cosas podéis hacer con él. Y después vamos a seguir de nuevo con Jupyter, porque es un, un formato que creo que está especialmente bien diseñado para mostrar código a otro. El día anterior estuvimos viendo las variables más comunes y las estructuras de datos también más frecuentes que se utilizan en la programación. Vimos todos los operadores aritméticos, lógicos y relacionales dejé al final algunas notas sobre cómo se instalan y cómo se utilizan paquetes que no estén en el núcleo de Python y terminamos con el control de flujo. Control de flujo condicional o iterativo que nos servía, recuerdo, para ver si queremos, por ejemplo, que una determinada línea o un bloque de código únicamente se ejecute bajo determinadas condiciones. Pues utilizaremos los términos if, el if o else. Si lo que queremos es que una línea o un bloque de código se repita X veces en función de lo que queramos, pues utilizaremos el control de flujo iterativo que se utiliza con los bucles while o for. Hoy vamos a aprender a trabajar eh, más en profundidad con, con las variables tipo string, con las listas, con los diccionarios, con números. Eh, vamos a tratar algunos de los problemas que nos pueden surgir, eh, sobre todo algunos de los más importantes. Veremos funciones, que es muy importante la programación funcional. Eh, se, tuvo un momento en que parecía que iba a darse de, de lado a la programación funcional cuando se introdujo el paradigma de la programación orientada a objetos, pero bueno, no ha sido así realmente, y más en lenguajes como Python, las funciones siguen siendo muy importantes. Y por último, vamos a ver control de errores, vamos a ver un par de nociones sobre esos errores, qué podemos hacer con los errores, porque cuando programamos la mayoría de las veces nos va a salir algún error y no está mal. No es, no es que haya fallado todo y va a, a, a explotar el ordenador. Sencillamente tenemos que fijarnos en qué ocurre y, y tratar de arreglarlo. Y por último, vamos a aprender a calcular la eficiencia de nuestro código. es decir En programación podemos hacer las cosas de muchas maneras, pero siempre va a haber una que es mejor que otra, una que tarda menos, una que es menos compleja. de acuerdo Pues vamos a aprender a medir esto. Vamos a empezar con el entorno Spider. Esta pantalla que veis, eh, es Spider, es un entorno de programación que tiene muchas herramientas muy útiles. Lo que veis a la izquierda es como un editor de, de texto, eh, muy parecido a un editor de texto. Aquí es donde ponemos nuestro código, donde lo escribimos. Eh, cuando abrimos un archivo también con código en Python, nos va a salir aquí. Este código lo podemos ejecutar sin ningún problema, basta con eh, pulsar eh, F5 o darle arriba a este, este símbolo como de play, ¿no? que está aquí en verde. Si tenéis una versión anterior de Spider, quizás esta interfaz os salga eh, en blanco. Eh, a partir de una de las últimas versiones aparecía ya con este color oscuro, que es mejor para los ojos, pero al final la interfaz es la misma. En la parte de la derecha tenemos dos ventanas, una arriba y otra abajo. La de abajo es una terminal interactiva, con ella podemos hacer lo que queramos, podemos definir unas variables que, que únicamente funcionen en el terminal, en el momento en que estamos trabajando. Podemos hacer operaciones, nos sirve para probar muchas cosas en el momento, cosas pequeñas. ¿de acuerdo? Y justo arriba tenemos un explorador de variables. Abajo vemos que hay otra, otra pestaña. Eh, también nos sirve para cuando sacamos gráficos, porque Spider sirve mucho para temas de ciencia de datos, para ver eh, distribuciones. Cuando sacamos un histograma, pues nos va a salir aquí, en la ventana de gráficos. Otro de archivos, ¿vale? Que está siempre en el, en el directorio donde estemos trabajando, ¿de acuerdo? Y, bueno, eh, yo trabajo mucho, por ejemplo, en este, en este entorno, sobre todo al principio, ahora me estoy pasando a otro, pero este es bastante útil porque nos da muchas herramientas de este estilo, también para depurar nuestro código fuente, pero es bastante intuitivo en general. Así que si, si vais a trabajar con Python, esta es una de las recomendaciones que podéis coger, trabajar con este, con este entorno. Muy bien, pues vamos a pasar a... A ver los contenidos de hoy, os recuerdo que para abrir los notebooks os tenéis que ir a, al navegador de Anaconda y en el icono de Jupyter Notebook tenéis abajo un botón que pone Launch. Este botón os abriría una ventana como esta, una ventana del navegador, donde podéis ver una estructura de un directorio y la estructura de ese directorio tenéis que navegar hasta donde esté el notebook. Los ficheros de notebook de Jupyter tiene una extensión eh, IPYNB, así es como lo reconocéis. Pincháis en el que queráis abrir, esta es el de la sesión 2 que os pasé en el, en el repositorio de GitHub. Y tras cargar un poquito, siempre tarda, os abrirá esto. ¿vale? Esta es la segunda sesión y vamos a empezar ya a darle porque hoy es un, un pelín más compleja y entonces pues, voy a tardar un poco más en, en explicar todo, a ver si nos da tiempo. Vamos a profundizar primero con las variables string. Eh, son variables muy versátiles pero son variables inmutables con lo cual eh, a veces nos pueden dar ciertos problemas si queremos hacer algunas operaciones vamos a aprender a hacerlas eh, lo primero que vamos a ver es cómo encontramos una sección de string una pequeña substring que eh, son caracteres pero más, pe más pequeños que la string original en la que estamos buscando y cómo obtenemos el índice donde empieza ese, ese sub-string tenemos dos métodos que podemos utilizar para ello. Ambos pertenecen a la, a la clase string. Y lo podemos utilizar de la siguiente manera. Si veis, al principio del código, de la primera celda de código, he definido una primera string que se llama test. Esa va a ser la string original en la que vamos a estar buscando algo, ¿vale? una serie de cadenas de caracteres. Y la segunda línea tengo la substring. Substring es aquello que vamos a buscar, lo que nos interesa encontrar en la, en la string original. Justo debajo tenemos un ejemplo de cómo se utilizan find e index, que son los dos métodos que vamos a utilizar para encontrar cosas en la string, para encontrar nuestra substring. Si veis, se utiliza igual que el otro día, la misma sintaxis, como pertenece a la clase string. El método find lo podemos encadenar con un punto a nuestro objeto string. Entonces, test, que es la string original, punto find, y dentro de los paréntesis de find escribimos la substring. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la palabra entorno dentro de la frase Jupyter Notebook es un entorno basado en una interfaz web. ¿Qué me va a salir? Me va a salir, si es que está entorno, me va a salir el índice en el que empieza. Es decir, la posición dentro de la string es la que empieza. Dentro de nuestra string original, la J de Júpiter, que es el primer carácter, tendría el índice 0. Y así sucesivamente, la U tendría el índice 1, etcétera, etcétera. ¿Qué nos devuelve index? Que es eh, el segundo método que estamos utilizando para buscar eh, nuestra substring dentro de la string original. Nos va a devolver lo mismo, la diferencia entre los dos, es que si no lo encuentra, ¿qué ocurre? Pues si no lo encuentra, fine, nos va a devolver menos uno, nos va a devolver un número. Y si index no lo encuentra, nos va a devolver un error. Entonces, si, si lo que queréis es que no salga un error en mitad, no utilicéis index, utilizar cualquier otra cosa. Yo generalmente, en vez de utilizar estos dos, que, que sirven y que se utilizan bastante... Lo que utiliza es count. Count es un método también de la, de la clase string que lo que hace es contar las veces que aparece nuestra substring dentro de la string original. Se utiliza igual que los anteriores. Test, que es como hemos llamado nuestra string original, punto, el nombre del método, que es count, y entre paréntesis, el argumento. En este caso el argumento es la string que queremos contar. Bueno, esta vez yo le he puesto un en los carteles un en vez de entorno, porque entorno solo aparecería una vez. Y claro, si count eh, no encuentra nada, pues lo que nos va a devolver es cero. Sencillamente, no nos va a devolver ni un error ni menos uno. ¿Por es interesante que nos devuelva cero en vez de menos uno o, o un error? Porque os recuerdo que cero en Python es equivalente a false. Con lo cual, en cualquier estructura que, que esté evaluando condiciones para ver si es verdadero o falso, en control de flujo iterativo o condicional, nos va a servir para simplificar mucho nuestro código. Ahora mismo es un poco abstracto, tal y como lo he explicado, pero luego vamos a ver ejemplos justamente de esto. Entonces, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar este primer código. Si os fijáis en los prints que hay abajo, en esta celda, he utilizado la misma sintaxis que el otro día para las strings. Entre corchetes he puesto la sección del string que quiero. ¿Qué sección he puesto? Pues lo que hay a la izquierda de los dos puntos es el índice desde donde empieza la string. Y lo que hay a la derecha de los dos puntos es el final de, de la sección que le estoy pidiendo de la string. ¿Qué va a hacer entonces este, este primer print que tengo aquí? Pues va a sacar por pantalla desde el índice A hasta el final. ¿Por qué hasta el final? Porque lo he dejado en blanco. Y si lo dejo en blanco, por defecto coge hasta el final. Si dejara en blanco el espacio que hay a la izquierda de los dos puntos, también cogería por defecto desde el principio del string. ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Si fijáis, el último string que hay, lo que me saca por pantalla es eh, una frase que me dice cuántas veces aparece uno. Lo ejecuto y efectivamente... Me sale por pantalla, los dos primeros prints me sacan lo mismo porque me sacan el mismo índice, están buscando lo mismo y su efecto es igual. Con lo cual me sacan desde el índice donde empieza entorno, que es la, la substring que estoy buscando, hasta el final. Justo lo que le he dicho en los prints. ¿Qué me saca el último print? Pues que el substring 1 aparece dos veces, que es justo lo que esperábamos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a imaginar que, por cualquier razón, nos interesa que un directorio determinado, eh, nos interesa saber qué hay en ese directorio, nos interesa saber concretamente si en ese directorio hay objetos que tienen una determinada extensión. Puede ser Excel o puede ser cualquier cosa. Vamos a ver si en el directorio en el que estamos trabajando, que es aquel en el que están los eh, el fichero de notebook de Jupyter con el que estamos ahora mismo trabajando vamos a comprobar si en ese directorio hay más ficheros que tengan la misma extensión. La extensión de un, de un notebook de Jupyter es ipynb. Pues eso lo podemos hacer utilizando dos funciones. La primera de ellas no es una función, no es un, un método de la clase string, sino que viene del del paquete OS. OS nos da muchísimas herramientas para interactuar con el sistema operativo. Ahora mismo solo vamos a ver listir listir lo que nos da es un listado. De todos los archivos y directorios que hay. En el directorio en el que estamos trabajando. Y nos la da como una lista. Y cada uno de ellos es un string. Es decir, vamos a tener cada nombre en forma de string. ¿De acuerdo? Un segundo, es que... No sé si va bien. Voy a, a ver si puedo quitarla para no chupar ancho de banda. Vale, bien. Y voy a hacer esto un poco más grande. Genial. Muy bien. Eh, entonces, Listed nos da una lista... Con los nombres de todos los ficheros y directorios que tenemos en, el, en aquel directorio en el que estamos trabajando. También podemos darle una ruta al listdir y entonces nos dará los ficheros y directorios que hay en esa ruta. Nos los da en forma de string, con lo cual nos sirve para trabajar con el método endswith que es aquel que os quería enseñar ahora. Endswith comprueba si la string que le estamos dando termina con el sufijo que le proporcionemos. Este sufijo no tiene por qué ser una extensión de archivo como hago yo ahora, lo que pasa es que quería poner un ejemplo de, de cómo esto nos puede resultar práctico. ¿Qué estoy haciendo en esta celda de código? Primero estoy guardando la lista de director y archivos dentro de files y después itero sobre files con un bucle for y en cada... En cada una de las strings que hay dentro de la lista Files, chequeo si esa string tiene o no tiene el, la extensión IPYNB. Si tiene esa extensión, me lo saca por pantalla. Así de sencillo. Fijaros que se utiliza la misma sintaxis que antes. El objeto File, que es una string, punto y ensuite, que es el método. Y dentro de, de los paréntesis ya pongo el argumento que le doy a ensuite. Ensuite, como funciona con, con, con strings, para, para chequear si eh, se utiliza como sufijo o no dentro del string file, pone ningún problema. ¿Qué nos devuelve ensuite? Nos devuelve true si encuentra ese sufijo al final de la string o false si no lo encuentra. ¿Qué nos va a sacar entonces? Este if, este bloque de código que empieza con el if, si esto es true, entonces sácame por pantalla el nombre del archivo. Si es false, pues no me lo va a sacar, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarlo, a ver qué, no, qué nos sale. Como veis, nos saca que hay dos notebooks de Jupyter, contenido sesión 1 y contenido sesión 2, que son los mismos que voy a pasado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay más ficheros y hay algunos directorios en este en este directorio en el que estamos trabajando, pero como lo hemos dicho, que solo nos saca eso, pues solo nos ha dicho eso. De hay una funcionalidad de este método que es especialmente útil o que nos simplifica la, la labor. Y es que en vez de una única extensión, podemos darle una, un tuple con una serie de extensiones. ¿Qué, ¿Para qué nos puede servir esto? Pues nos puede servir. Por ejemplo, para aquellos casos en los que un tipo de fichero concreto, en función de la versión que utiliza, tiene una extensión distinta. Esto pasa, por ejemplo, con los archivos Excel. Los que son más modernos tienen la extensión XL, xlsx y los que son un poco más antiguos xls. Pero nos interesa sacar todo, no. nos interesa saber si hay más o hay menos. Aquí, en este ejemplo, he aprovechado y he puesto una ruta, para que veáis cómo es. El punto que es el principio de la ruta indica que es eh, el directorio anterior, básicamente, eh, el lenguaje que se utiliza ¿no? para trabajar con rutas que lo podéis consultar en, sin problema por Google. ¿Qué hace entonces este código? Hace lo mismo que antes, pero en vez de, en vez de chequear únicamente una extensión de archivo, le estoy diciendo que chequee dos, que chequee XLSX y XLS. Es una de las ventajas de trabajar con with, no que nos facilita ver si, si hay varios sufijos y no solo uno. Vamos a ejecutarlo a ver qué nos saca. Si os fijáis, nos saca los tres ficheros de Excel que hoy he dejado para uno de los ejemplos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a seguir con otro, otro método de las strings. Hay... Es bastante frecuente que cuando trabajamos con, con listas de strings, en algún momento tengamos que juntar algunas de esas strings. Por ejemplo, imaginemos que hemos hecho un código que recoge de alguna manera los trabajos de los alumnos y nos dice el nombre, el DNA, la fecha en que entregó un trabajo y la hora. Y queremos que cada uno de los ficheros que, que elaboremos o que hagamos como una especie, no sé, de informe o para guardar el propio trabajo del, del alumno en nuestro, nuestro ordenador, eh, coja todos estos parámetros y los ponga en, un, en una misma string para darle nombre a nuestro archivo. ¿Cómo se hace esto fácilmente? Con el método join. Join eh, eh, no es de los métodos más intuitivos. Eh, es cierto, pero al final es bastante cómodo con lo cual la gente se acostumbra ¿qué hago en este código? al principio del código defino una estructura de datos tipo lista porque tiene los corchetes y dentro tengo cuatro strings la primera es nombre y apellido la segunda es un hipotético de name, después tenemos una fecha con un formato determinado y por último la hora después de este comentario que he dejado tenemos test igual y ya una string que curiosamente no es la string con la que venimos trabajando antes. Antes definíamos una string y después encadenamos el, el método a ella, sino que ahora estamos utilizando una string que tiene un, un espacio en blanco. El único carácter que utilizamos es un espacio en blanco. Ahora voy a explicar por qué. A este espacio en blanco encadenamos join con el punto, tal y como venimos trabajando. Y el argumento o los argumentos que tiene join es data, Es decir, le estamos dando la lista que hemos hecho antes con las strings. ¿Qué nos va a hacer Join? Join lo que nos va a hacer es que nos va a juntar todas las strings que hay en data, en orden, en el mismo orden en el que se le hemos dado. Primero nombre y apellido, después el DNI, etcétera, etcétera. Y entre esas strings nos va a colar el espacio en blanco que hemos puesto al principio. Perdón por la interrupción, Demetrio. ¿Estás presentando con la pantalla de presentar o con otra ventana distinta? Perdón perdón por la interrupción. Pues estoy presentando con, con la pestaña del, de Júpiter. ¿No se ve? Uh, yo lo que veo es, vamos todavía por la, antes de, a ver, por la, por la celda 2. ¿No? Uh, veo, en la presentación veo la celda 2. Vale, eh, será, eh, será un error mío. Perdón, perdón. No molesto más. Gracias. ¿El resto de las personas lo ven? Es que yo no estoy viendo el chat. A ver, voy a ver el chat. Sí, se sí. ve. Vale. Vale, vale. Vale, genial. Bueno, pues lamento que te quedes por las dos, pero vamos a y... ir. Continuando, porque de todas maneras lo vas a poder ver, eh, si no lo ves en el vídeo que se grabe, ¿vale? Lo, lo puedes consultar en el, en el notebook de Júpiter que os he pasado, porque es exactamente lo mismo que estoy tratando aquí. Y está todo explicado con texto, ¿vale? Incluso más de lo que yo estoy diciendo, está explicado con texto, está todo redactado. Vale, pues... ¿Qué vamos a conseguir con join? Que nos junte todas las strings con un espacio entre medias. ¿Podríamos utilizar una coma y un, y un espacio en lugar del espacio? Sí, perfectamente, no habría problema. Vamos a ejecutar esta vez que nos sale. Nombre y apellido, espacio 7823, ¿vale? Que era el, lo mismo que decíamos. Esto se utiliza muchísimo porque simplifica bastante. Fijaros que para hacer esto si no necesitaríamos un bucle, en fin, necesitaríamos liarlo un poco. Y esto simplifica mucho el código y, y no hace más fácil todo. Además de que no hay que importar ningún, ningún paquete, sino que es, es un método que, interno que está en el núcleo de Python. También es muy común tener que modificar algún elemento de las strings pero recuerdo lo que he dicho alguna vez, insisto en ello, las strings son objetos inmutables. No se puede modificar algo dentro de una string. ¿Cómo se hace esto entonces? Es decir, ¿por qué funciona esto? El método replace, que es el que nos sirve para hacer cambios dentro de las strings, no nos devuelve la misma string que le estamos dando. Es un objeto distinto. Lo que pasa es que hace una copia de la antigua string. Nos devuelve una copia con los cambios que le solicitamos. Si os fijáis en el ejemplo, en la celda, defino exactamente la misma string original con la que hemos trabajado antes, y debajo utilizo el método replace. En un comentario he puesto un, también la sintaxis que sigue, no la hipotética sintaxis que seguiríamos, no, para no despistar, pero básicamente... Después de poner exactamente la misma sintaxis que hemos seguido antes, el objeto test, que es nuestra string original, punto, replace, que es nuestro método, entre paréntesis, ponemos ahora dos argumentos en vez de uno. Generalmente hemos venido trabajando con un único argumento, pero los métodos y las funciones pueden tener muchos argumentos, ¿de acuerdo? De hecho, podemos, hay funciones que pueden tener infinitos argumentos, como print, por ejemplo, luego lo veremos. ¿Qué argumentos tiene el replace? Primero, te, que es aquello que queremos sustituir, te en minúscula. Si os fijáis en la string original hay varios te en minúscula. ¿Y por qué no lo va a sustituir? Por el segundo argumento, que es te en mayúscula. Entonces, primer argumento, aquello que queremos sustituir. Segundo argumento, aquello por lo que lo vamos a sustituir. Vamos a ejecutar el código para que print nos saque el resultado. Si os fijáis... Todo lo que es una TE en minúscula, el string original, nos lo ha sacado como un TE en mayúscula. Y básicamente así es como se hacen cambios dentro de, la, de las strings. Otra cosa muy frecuente es tener que separar palabras o líneas dentro de una string. Esto nos sirve para hacer conteo de palabras, nos sirve, por ejemplo, para procesar los datos que hay dentro de un fichero CSV. Los ficheros CSV tienen eh, datos que están separados por coma o por otros caracteres en función de, de la versión que estén utilizando. Bien, pues para separar eso, esos datos y tenerlos como variable independiente se utiliza este método que vamos a ver ahora. Nosotros lo vamos a ver para separar palabras y entonces vamos a utilizar eh, un espacio en blanco, pero basta con cambiarlo por una coma o por el, por el... Carácter que estemos utilizando en un archivo CSV, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo, defino test, la, la string original, exactamente igual que antes. Y justo después utilizo el método que vamos a ver. Split. ¿Qué hace el método split? El método split separa. Separa utilizando como separador aquello que le demos. Si le damos un espacio en blanco, pues nos separa una string... Por espacio en blanco, si queremos hacer conteo de palabras, por ejemplo. Como decía antes, si queremos separar las variables que nos, que nos dan en un fichero CSV, basta con cambiarlo por una coma. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo. Si os fijáis, lo que me ha devuelto es una lista con cada una de las palabras. Fijaros también que el punto del final no me lo ha quitado. Si estamos trabajando con datos o con conteo de palabras y los puntos pueden ser un problema, tenemos que preverlo y tenemos que retirarlo también, ¿vale? En el ejemplo que os di, en el ejemplo práctico de conteo de palabras, creo que, que todo esto se preveía, así que ahí podéis ver una manera de hacerlo. Por otro lado, eh, cuando abrimos eh, un fichero como los que os comentaba, tipo CSV o tipo do file, como lo de Stata, tipo texto plano en general, no solo vamos a querer separar las palabras, sino también las líneas. Cada línea queremos que acabe siendo una lista, y cada una de esas listas lo que va a contener es las variables que había en, en esa línea dentro del CSV. ¿no? Al final lo que tendríamos con eso es una representación eh, perfecta de una base de datos, pero en listas dentro de una lista. Vamos a ver este ejemplo que hay aquí. En este ejemplo he añadido muchos caracteres a la, a la string original. ¿Qué he añadido sobre todo? ¿Qué es lo más importante? He añadido muchas palabras en general, pero lo más importante es este, este, estos caracteres de aquí. ¿vale? La barra inclinada hacia la izquierda y n. En, en un archivo de texto plano, generalmente se utiliza esto para indicar un salto de línea. Cuando escribimos, no lo vemos porque es invisible. Pero cuando leemos un archivo de texto plano con Python, esto nos va a salir cada vez que haya un salto de línea. Entonces, ¿qué hace el método splitLines? SplitLines lo que hace es separar cada una de las de la strings que haya, de las líneas que haya en nuestra string. Nos las deja en una lista. Y tiene en cuenta también, eh, creo recordar, cosas, otros tipos de, de saltos de línea que son, muy, son mucho menos comunes, pero nos sirve porque no tenemos ni siquiera que conocerlos. Estos otros tipos de saltos de línea los tenéis en la documentación del método, que por eso he puesto el enlace, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Vamos a ejecutarlo. Si os fijáis, tenemos una lista donde hay varias strings. La primera de ellas es la con la que hemos venido trabajando. La segunda es otra que he puesto, ¿de acuerdo? etcétera, etcétera. ¿Cómo nos la ha separado? Pues, si os fijáis, no nos ha he hecho una separación por palabras, no ha he hecho una separación por línea. ¿Qué se suele hacer? Se suele separar primero por línea cuando tenemos un fichero CSV, y después por palabras, como hemos hecho en el ejemplo anterior. Y así tenemos una lista grande, llena de listas, que representa, como dije antes, perfectamente nuestra base de datos. Y ya se puede trabajar pues, con, cualquier, con cualquier función y método de los que hemos visto antes y que hemos trabajado. Muy bien, otra cosa que es fundamental para poder limpiar datos y trabajar en general con, con strings y demás, es poder quitar espacios en blanco, tabuladores y cualquier otro... Uh, carácter que no nos sirva y que esté a la izquierda o a la derecha de lo que sí nos sirve, de la información útil ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos con el método strip El método strip también es de la clase string, ¿vale? Se utiliza con la misma sintaxis que hemos visto antes y podemos o darle algún argumento o no darle ninguno. Si no le damos ningún argumento lo que quita son todos los espacios en blanco en general esto es bastante conveniente para limpiar datos, porque imaginar que le estáis pidiendo al usuario que introduzca información y se le escapa un espacio en blanco. Eso puede fastidiar totalmente el código y que os error, porque no lo habéis previsto o algo así. Entonces, limpiar siempre viene bien. En el primer ejemplo, lo que hacemos es limpiar la string Jupyter, que si os fijáis tiene muchísimos espacios en blanco. Nos va a dejar Jupyter sin ni un solo espacio en blanco. Primero nos va a hacer un print con todos los espacios blancos y el segundo sin nada, para ver la diferencia. ¿Veis? En uno Júpiter aparece como casi centrado, ¿no? Porque tiene muchos espacios blancos antes y en el segundo no tiene ni un solo espacio en blanco. Muy bien. Eh, vamos a ver un segundo ejemplo y aprovecho para... para... profundizar un poquito en este método, que es muy útil. Este método nos quita todos los caracteres que la digamos si os fijáis en el argumento que he puesto en, en, en la tercera línea con código he puesto muchos caracteres que no me interesan vale almohadilla punto dos puntos pero solo no lo interesa solo no los quita si están a la izquierda o a la derecha de información útil en el momento en que por cualquiera de los dos lados de la string se encuentra un carácter que no le hemos indicado para de retirar eh, caracteres con lo cual en esta string de ejemplo que he puesto, va a quitar esos caracteres hasta que se encuentre por la izquierda la n y hasta que se encuentre el 2 por la derecha. Eso quiere decir que la almohadilla y el punto, ambos caracteres están en el centro de la string. Esos dos van a seguir ahí. Vamos a ver el ejemplo. Si os fijáis, me ha quitado todo lo de la izquierda, todo lo de la derecha, pero lo del centro me lo ha, me lo ha dejado. Muy bien. Eh, vamos a seguir con... esto. puede ser probablemente uno de los métodos más complejos, más, más amplios que hay. No me voy a detener mucho en ello, pero voy a dejar documentación y algunos ejemplos para que lo, lo veáis. Es que las posibilidades de este método son infinitas y es muy útil, pero, pero son muy grandes y tardaríamos mucho en verlo. Hasta ahora hemos utilizado el operador para juntar strings, ¿verdad? o eso, o el, o el método John, es lo que hemos visto por ahora para juntar string aunque Python permite esta sintaxis generalmente cuando queremos trabajar con variables y colarla en mitad de una string porque nos interesa para algo por ejemplo para mostrar cosas ¿no? eh, lo que se recomienda utilizar es format format es un método de la clase string que nos sirve como bien Intuitivo, no es autoexplicativo, nos sirve para dar formato a la string, nos sirve para, por ejemplo, formar tablas porque podemos decirle, mira, deja tanto espacio a la derecha como lo que sea, ¿no? Deja x espacio a la izquierda, esto rellena todo el espacio en blanco que hay aquí con asterisco, etcétera, etcétera. Esto redondéamelo a tantos caracteres, ¿de acuerdo? Este método, eh, aunque no voy a profundizar mucho en él, si sí os voy a dar alguna idea, algunas ventajas que nos da con respecto a lo que hacíamos antes de sumar string, ¿no? con el operador de suma. Primero nos permite eso, dar formato. Con esto podemos hacer desde tabla hasta cualquier cosa. Eh, la sintaxis la he dejado en un enlace y además al ser más sencillo, tener una sintaxis más sencilla que el, que el de la suma, Realmente cuando trabajamos con, con string compleja es mucho más fácil de leer. Esto antes o después o va a llamar la atención porque la programación, aquí estamos viendo ejemplos sencillos, pero la programación llega un momento en que te explota la cabeza ¿verdad? haciendo cosas complejas, entonces simplificar siempre. Pues. Y por último, para mí lo más cómodo, no es necesario cambiar de tipo ningún tipo de variable. ¿Qué teníamos que hacer antes cuando introducíamos un número y le, le sumábamos ese número a una string para sacar por pantalla, por ejemplo, eh, un aparece X número de veces? Teníamos que transformar ese número con la, con la función str. Pues bien, utilizando format, esto se hace de forma automática. No hace falta transformar ningún objeto. Si os fijáis aquí abajo, en este ejemplo, eh, me he traído del... del Paquete string, eh, ASCII lowercase, ASCII no es un método, ASCII es un, un, una constante, lo que nos da ASCII, es, ASCII lowercase es eh, una, una string que tiene todas las letras en minúscula del de abecedario, excepto la, la ñ para nosotros, pues esto siempre es con el abecedario en gloss si home. fijáis, defino exactamente la misma. String con la que venimos trabajando y lo que veo es carácter por carácter de ASCII lowercase, es decir, compruebo con cada una de las letras del abecedario cuántas veces está esa letra dentro de, eh, de mi string original, la que siempre he estado definiendo, esa string original la he transformado a minúscula todo, todas las letras que estaban en mayúscula, como la J de Júpiter o la N de Notebook, he transformado a, a N minúscula con, el, con este método, el método lower. Si os fijáis, he encadenado dos métodos distintos. Esto se puede hacer sin problema. Solo hay que pensar de la siguiente forma. Test.lower es una string en, con todo en minúscula, pero sigue siendo una string, con lo cual le puedo encadenar otro otro método sin problema. Sigue siendo, ¿vale? string y no, no hay ningún problema en encadenar más métodos. ¿Qué le estoy diciendo? Que me cuente cuántas veces está char dentro de, de mi string original en minúscula, con el método que vimos al principio de cabo. Si num es mayor que cero, entonces este if será true. Si if es cero, este num será false. ¿De acuerdo? Es algo que vamos a repasar luego, pero eh, básicamente la sintaxis de, de Python permite esto. Cuando algo es cero, o cuando una lista está vacía, pues eh, es sinónimo de falso. ¿Qué hago aquí? Este es el ejemplo de, de format que os quería poner. Dentro del print fijaros que he puesto la string y a la string le he encadenado el método format con el punto. Es decir, sigue la misma sintaxis que antes. Pero si os fijáis ahora dentro de la string he puesto corchetes, he puesto llaves. Cada una de esas llaves representa uno de los argumentos que le vamos a dar a format y se ponen en el mismo orden en que lo, tú lo, los pones en format, es decir en las primeras llaves aparecerá char y en las segundas llaves aparecerá num así de sencillo hay otra forma, no obstante de ponerlo de poner esto, todo todo sobre el format está en el, en el enlace que he puesto antes. Vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver lo que hace este código. Si os fijáis, me saca el conteo de palabras. palabra. La letra A aparece cuatro veces. La letra B aparece tres veces. La letra D aparece una vez, ¿vale? etcétera, etcétera. Muy bien, pues vamos a profundizar un poquito en la función print, que la hemos utilizado mucho hasta ahora, pero la conocemos poco, realmente. No, no sabemos mucho sobre ella. Eh, para empezar, print. No, no acepta un único argumento y ya está, sino que puedes poner todos los argumentos que quieras y te los va a imprimir separado, ¿de acuerdo? Por un espacio. Si queremos cambiar ese separador con el que nos saca por pantalla la, lo que le demos, basta con poner este argumento de aquí. Este argumento tiene un nombre, ¿vale? No podemos ponerlo sin más. Tenemos que poner set igual y lo que queramos como separador. Vamos a ver el ejemplo. Al principio me sacará 1, 2, 3 separados por espacio en blanco y después me lo sacará separado por coma y espacio. Ya está. Así de es sencillo. Eh, únicamente reiterar la importancia de que hay dos tipos de argumentos, como estamos viendo ahora. Argumentos que no hace falta decir nombre ninguno. 1, 2, 3. He puesto aquí, ¿vale? Son argumentos que se llaman posicionales. Vamos a poner todo lo que queramos dentro de print. y un argumento distinto a lo que venimos viendo que tiene un nombre y que hay que ponerle el nombre, si no Python no reconoce que le estamos diciendo eso. Este, en este caso, para esta función, eh, nos sirve el argumento set y lo que le estamos indicando es que queremos que se utilice como separador. Después, que la función admita múltiples argumentos mmm, no quiere decir que le podamos damos dar una lista y ya está. ¿De acuerdo? Uh, a nuestra, a nuestra función print. Una lista la va a tratar como un único objeto y nos lo va a imprimir como una lista. ¿Cómo podemos trabajar de forma sencilla con una sintaxis que no sea compleja y al mismo tiempo no liarlo? ¿no? ¿Que ¿Queremos darle una lista, por ejemplo, a, a print y que nos la saque separada por espacios? Pues vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, separo la string que estamos utilizando en todos los ejemplos por espacio, ¿de acuerdo? Y lo guardo para utilizarlo en los, posteriormente en los prints. El primer print me lo saca como una lista, porque es lo que, le, lo que le estoy dando cuando utilizo split. Fijaros en el segundo caso. En el segundo caso, la única diferencia es que utilizo el operador del asterisco, el que veíamos al principio que era de multiplicar. Cuando hacemos esto con una lista, lo que le estamos diciendo es que nos desempaquete la lista. Es decir, esto que estamos viendo aquí es sinónimo de que todos los elementos de la lista estén, eh, se le den como argumento a print separado, como hacíamos arriba con el 1, 2, 3. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, pues lo mismo. Si nosotros tuviéramos una lista con esos números y le pusiéramos un asterisco delante, podríamos dárselo a print y sin ningún problema nos los desempaqueta y ya no están en una lista, están separados. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo. Si veis lo primero es una lista porque lo, lo trata así print porque es lo que le hemos dado y lo segundo son los elementos por separado que nos lo ha juntado con espacio. Muy bien, pues vamos a ver ahora algunas cosas sobre cómo vamos a trabajar con variables numéricas. Una de las cosas más comunes a la hora de trabajar con variables numéricas es trabajar con rangos. Rangos del 1 al 10, del 0 al 10, de lo que sea, ¿de acuerdo? Estos rangos son un tipo de función que no vamos a profundizar en ello porque es algo un poco avanzado que es de tipo generador. Concretamente este se llama range, es eh, una palabra clave dentro de, de Python y nos facilita mucho eh, lo de hacer, eh, lo de iterar, por ejemplo, por una, por una lista o iterar por objetos por los que necesitamos un índice concreto. ¿no? Tiene una sintaxis eh, que intuitivamente la vaya a controlar si habéis leído lo de las listas, o las strings con los corchetes, ¿vale? Porque es lo mismo si solamente le ponemos un argumento, lo coge como a el número en el que tiene que parar, ¿vale? Es decir, este primer bucle me va a sacar todos los números con print hasta el 9. Como veis, el ejemplo es así. Si le indicamos dos argumentos, el primero es el número en el que empieza y el segundo es el número en el que acaba. Esta me va a sacar los números del 1 al 10. Y si le indicamos tres argumentos, el primero es el número en el que empieza, el segundo es el número en el que acaba y el tercero son los pasos que toma. Los pasos que toma es igual que, que veíamos con las strings o igual que veíamos con las listas. Esta vez pues, va a darme números de dos en dos, porque es lo que le he indicado, ¿vale? De dos en dos. Ya está. 0, 2, 4, 8. ¿no? Sí, sencillo. También puede darse el caso de que necesitamos enumerar los listos, los, los elementos que tiene un objeto iterable. ¿Vale? Un objeto iterable como puede ser una lista. Cuando trabajamos con una lista en un bucle, necesitamos saber ese el índice, por ejemplo, que tiene cada uno de esos elementos, podemos enumerarlos con la función enumerate. Es una función del núcleo interno de Python, no hay que importar nada, ¿vale? Y lo único que hay que darle enumerate es la lista o el objeto iterable que queramos enumerar. Si os fijáis, en este bucle ya no trabajo con un solo valor, estoy trabajando con dos. El primero es el índice, el segundo es value. ¿Por qué trabajo con dos? ¿Cómo funciona esto? Enumerate, cada, cada vez que, que iteramos sobre lo que nos da esta función, enumerate a list, lo que obtenemos es un tuple. Un tuple que nos da, primero, el índice, el número, ¿vale? De, que corresponde con cada elemento de esa lista, y segundo, el elemento de la lista. Con lo cual, el primer elemento que se define en el bucle for, en cada iteración, es index, ese índice, el segundo es el valor. El segundo va a ser la letra de la lista a la que estamos haciendo referencia. Voy a ejecutarlo. Lo que hace el print de abajo es sencillamente sacarme el índice y el valor diferenciado para poder eh, verlo bien. Si os fijáis, me ha sacado índice 0, valor A. La primera string A. Índice 1, valor T. La segunda string T. Índice 2, valor X. ¿De acuerdo? Sigue exactamente el mismo orden de la lista y nos lo va enumerando. Esto es bastante común ver la, la función enumerate para, fe, para darle este mismo uso. Muy bien, eh, hay muchas funciones que hemos visto que, con las que podemos trabajar ya con números, sin embargo, la mayoría de las funciones especializadas para trabajar con matemáticas están en módulo aparte. Eh, algunas podemos encontrar en math. Módulo Math, otra en el módulo NumPy, otra en scipy o SymPy para la matemática simbólica. Eh, bueno, vamos a ver algunas de las que nos quedan en Python todavía, internas, y os voy a dejar algunos enlaces a, a, para que veáis más funciones de, de Math. Eh, hay muchísimas funciones, podríamos estar aquí ahora viendo funciones de Math, así que os dejo el enlace para que lo exploréis si tenéis alguna duda me decís ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo he definido tres números tipo float, ¿vale? Tienen decimales, así que son variables, claramente variables tipo float. Y lo que le estoy diciendo aquí es que con la función round me la redondeo. ¿Cómo me la redondea? ¿Por defecto o por exceso? Me la redondea eh, ni, ni por defecto ni, ni por exceso. Redondea al número... Que, que yo le dé y si es 5 o si termina en 5 o mayor me lo redondea por exceso y si es por debajo de 5 me, me lo redondea por defecto, así de sencillo vamos a ver el, el ejemplo, si os fijáis en el último print en vez de darle solo el, el número, le estoy diciendo que me lo redondee con un decimal el segundo argumento que le doy son los decimales que quiero que me lo redondee 3, 3, 7 6 8 ya está. Justo lo que esperábamos, no ¿de acuerdo? Vamos a ver la, la, la, qué pasa con cuando tenemos una lista, una serie de números y queremos saber cuál es el número mayor o el número menor. Tenemos funciones que nos sacan esto. Nos sacan con max a list a barra baja list, sacamos el número más alto que haya dentro de esa lista, con min y, y dándole la lista a barra baja list. O tendríamos el número menor dentro de esa lista. No tiene mayor misterio. Aquí os he dejado un ejemplo y, y algunos enlaces para ver la documentación de todos estos módulos. de acuerdo Yo solo he trabajado con Math y con Numpy y un poquito con SciPy. Simpy no lo he utilizado, pero pero sé que, que según el campo se puede utilizar bastante o no. Yo por los trabajos que he hecho y por los proyectos en los que he estado, pues no he trabajado nada con sympy, solo un poquito con SciPy y los otros dos sí los he tocado un poco más, sobre todo Math. Os he dejado aquí también un ejemplo ¿no? de cómo se hace una raíz cuadrada, de cómo se redondea por, por defecto o por exceso con la función Math, si, si es lo que necesitamos. Y ya está, nada más. Vamos a ver lo más importante a la hora de trabajar con los números. Voy a tener, es muy complejo, pero voy a tener que pasar rápido. Es, es importante conocerlo al menos porque si no, no podemos tener errores y ni siquiera saber qué los tener. Una de las cuestiones que más importantes que tenemos que saber cuando trabajamos con números es el error de punto flotante. ¿Qué es el error de punto flotante? Esto es un error que se da en general a los ordenadores. No, no es cosa de Python. Se va a dar en cualquier lenguaje en el que trabajéis y se va a dar también en los programas en los que estéis trabajando. Lo que pasa es que los programas ya lo habrán tenido en cuenta. Los números decimales en informática, internamente, se representan con fracciones de base 2. 0.001 estaría representada internamente por una fracción de 0 partido 2, otra eh, sumada a 0 partido 4 y sumado a 1 partido 8. Esto se hace así por, por temas de eficiencia en la memoria, ¿vale? Porque es una memoria limitada. Eh, sin embargo, eso provoca que haya dificultades para representar algunos números. ¿Qué se hace entonces para representar esos números para los que hay dificultades? Pues se redondea aún para obtener un valor aproximado. En Python se reproducen hasta 16 dígitos numéricos. Eso quiere decir que si un número con el que estamos trabajando tiene más dígitos, entonces no lo vamos a tener. La operación puede perder precisión, ¿de acuerdo? Aquí os voy a poner un ejemplo de cómo perdemos precisión con algunas cosas y cómo una operación que al parecer, eh, al menos aparentemente, es sencilla, eh, no es del todo precisa y nos da un resultado sorprendente. ¿vale? Si os fijáis al principio, define un número tipo float con muchos decimales, tiene 21 dígitos, eso me, me va a recortar dígitos hasta tener 16 dígitos numéricos detrás del punto. Primero le digo que me lo saque entero, como que me digas cuántos dígitos tiene, combinando la, la función string con la función length. Después que me saque a, ah, ya veréis cómo me lo recorta, no es el mismo número. Y después he puesto dos operaciones muy, muy curiosas. La primera es 1.2 menos 1.0. La segunda es 1 partido 3. 1.2 menos 1.0 en teoría es 0.2. 1 partido 3 es 3 eh, periodos. Eh, sin embargo, aquí vamos a ver también un ejemplo que se ve muy claro de cómo perdemos precisión. Vamos a ejecutar el ejemplo y a ver qué nos sale. Si os fijáis, al principio nos dice que tiene 18 caracteres. ¿vale? Lo primero que hemos hecho es ver cuántos caracteres hay. Son 16 de los dígitos más el punto más el 0. ¿De acuerdo? 18. Lo segundo... Si os fijáis, que me ha sacado? Es el número. ¿Qué ha hecho al final? Pues me lo ha redondeado. Me, me ha cogido el último dígito que podía representar y me lo ha redondeado. Si os fijáis, justamente se ha parado aquí, en el 4. Como después había un 8, pues me lo ha redondeado. Ya está. Así de sencillo. Lo más curioso de este ejemplo es el siguiente número. Este 0.19999, etcétera debería ser 0.2. Pero no lo es. Es porque... No es exacto eh, internamente este número, ¿de acuerdo? Esto puede dar problema en algún momento. Ahora vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Y lo último, 1 partido 3, como veis, es un ejemplo claro de que se pierde precisión. Si trabajamos con números y necesitamos mucha precisión, igual tenemos algún problema con esto. Voy a dejar un enlace para leer más, ¿vale? Porque a mí no me da tiempo a explicarlo del todo, pero eh, sí vamos a ver alguna manera de cómo solucionar esto. Lo mejor para solucionar esto es trabajar con eh, el módulo decimal. El módulo decimal nos da eh, una clase de, de número, un tipo de variable numérica que puede tener cualquier precisión, cualquier número de, de, de dígitos. Y eso lo definimos nosotros. ¿Cómo lo definimos? Pues lo definimos con esta línea que había aquí. getContext, entre paréntesis, punto, prep, Igual 16, estoy diciendo que quiere 16, los mismos lo mismo que tiene por defecto, vamos, no es nada extraño. Y después 30, para que veáis la diferencia. Si veáis, he ganado precisión con, con, con el, en el segundo print. ¿de acuerdo? Hay otra alternativa, se puede trabajar con NumPy, por ejemplo, que gestiona los errores de puntos flotantes. Incluso podemos trabajar con números en base hexadecimal en vez de en base decimal, para tener más precisión. Muy bien, pues vamos a trabajar ahora un poco con variables booleanas. Las variables vamos a ver cosas muy sencillas que hemos visto incluso antes un poquito, ¿de acuerdo? Eh, básicamente las variables booleanas hay dos. Hay algunas equivalencias que nos van a venir bien para trabajar, para hacer más simple nuestro código, ya que cuando un número es cero, es equivalente a false. Y cuando no es cero, entonces es equivalente a true. Esto, como, como comprenderéis, nos ayuda a simplificar bastante eh, una estructura condicional. Nos funciona también en los while. Sin ningún problema podemos hacer ¿Dónde nos funciona esto también? Con las listas. Cuando una lista está vacía o cuando un diccionario está vacío, que también nos sirve con los diccionarios, entonces es equivalente a false. Cuando no está vacío, cuando hay cualquier elemento, entonces es equivalente a true. Si veis algún código que que pone un if y solamente pone, pone una lista, pues ya sabéis lo que está intentando hacer, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, os he dejado los ejemplos si queréis ejecutarlos, pero no tienen ningún misterio. Vamos a trabajar un poquito con listas. El otro día vimos eh, cómo se pueden añadir elementos singulares a la lista y con, con una sintaxis que es idéntica, vamos a añadir una lista a otra. Si veis en el ejemplo, tenemos dos listas. La segunda ya solo tiene foo y bar, pero ya no es un elemento único, ya no podemos añadirlo con el método append, que es el que utilizamos para elementos singulares. Ahora tenemos que utilizar eh, otro método distinto. Para añadir una lista que tiene, bueno, puede tener cero, pero generalmente va a tener uno o más elementos, vamos a utilizar extend de la siguiente manera. Básicamente lo utilizamos encadenado a, a, lo, a la primera lista a la que le queremos añadir cosas y como argumento utilizamos la segunda. Vamos a ver el ejemplo. Si os fijáis, la lista A ahora tiene esos elementos. Es importante aquí fijarse en que yo no he, no he definido mmm, A igual a list.extend ni lo hacía tampoco con append. Es decir, no define una nueva lista... Y ese es el resultado del método extend ni append. Sino que lo que hacen tanto append como extend es modificar el objeto previo, modificar la lista. Por eso no se puede utilizar, por ejemplo, con tuples. Si yo intento hacer eso, que es el siguiente ejemplo, a igual a barra baja list punto extend, me va a dar una cosa que va a sonar eh, extraño, pero me va a dar nada. No, no hemos visto antes un ejemplo donde nos den known. Pero es otro tipo de variable, significa nada, no hay nada, no ha no han mandado nada, ¿no? Eso es lo que, ese es el resultado de, de extend a list, no da nada. Lo que hace es modificar nuestro objeto previo, por eso lo encadenamos, ¿de acuerdo? Esa es una de las principales diferencias entre las funciones y los métodos. Los métodos no suelen devolver nada, hay algunos que sí, pero no suelen devolverlo, suelen modificar un objeto. Las funciones devuelven algo siempre, ¿vale? Tienen un resultado muy bien, vamos con otro método. Eh, hay varias maneras de quitar elementos de la lista. Eh, por ejemplo, está el método remove. Remove nos sirve para esto, pero no se suele utilizar. No se suele utilizar porque tenemos un método mejor. El método pop es muy usado para, para, para lograr el mismo objetivo, pero tiene una diferencia con el método remove. Remove lo único que hace es quitar un elemento de la lista, es decir. Lo retira y ya está. Si intentáramos definir algo como hemos hecho antes con el método extend, nos saldría también no. ¿Qué hace Pop? Pop retira un elemento, el que le digamos, si no le decimos nada, nos retira el último de la lista y da como resultado ese elemento. ¿De acuerdo? Como lo retira, como retira ese, ese elemento, nos va vaciando la lista. Es decir, antes o después la lista estará vacía. Si os fijáis que he utilizado cellist también como, como true o false, es decir con el while lo que estoy viendo es que mientras haya elementos en el cellist va a seguir ejecutando el bucle, cuando no haya ningún elemento esto será equivalente a false se evaluará como false y entonces dejará de, de intentar sacar elementos de la lista, ¿qué va a hacer el print al final? me va a sacar una lista vacía si os fijáis me saca dos corchetes y ya está una lista vacía, ¿de acuerdo? Muy bien, si lo que intentamos por otro lado es contar las veces que aparece indeterminablemente en una lista, utilizamos el mismo método que vimos al principio, count. Eh, se utiliza igual, no, no tiene misterio, ¿vale? Eh, si queréis ejecutar este, este ejemplo, podéis ejecutarlo en el documento vosotros. Muy bien. Eh, cabe la posibilidad, no obstante, de que a la hora de trabajar con otras estructuras de datos nos convenga transformarlo a lista estáis viendo que la lista tiene muchísimos recursos muchísimos métodos bueno pues podemos transformar otra estructura de datos con la función list esta función es lo que se llama un constructor vale con, eh, sirve para construir una estructura de datos construir una variable la inicializa y le da los valores que le digamos la, la, la, la función list va a coger todos los valores que haya dentro del objeto iterable addic.values o addic items o dentro del tuple que hemos definido al principio y nos lo va a transformar en una lista. ¿Qué hacían estos métodos de values o items que vimos el otro día? Values nos saca los valores que hay dentro del diccionario. Los valores en este caso serían 21, 99 y 78. ¿Qué nos saca items? Nos saca pares con... Cada par va en un tuple, ¿vale? Y los pares serían el primer elemento, la llave, la key, en el primer caso sería A, ¿vale? Una string con una A. Y el segundo elemento de cada tuple sería el valor. El valor en este caso sería 21. Entonces, vamos a ver lo que nos saca. Si os fijáis, nos ha sacado en el segundo print, nos ha sacado tuples con los pares de valores que hay dentro del diccionario. Es una lista de tapes y tenemos A21, B99, C78, que son las llaves y los valores que había en el diccionario al principio. Muy bien. Lo más importante a tener en cuenta cuando estamos trabajando con listas, diría yo, sería que a la hora de copiar las listas no podemos copiarlas sin más. ¿Qué pasa cuando intentamos copiar una lista sin más, como estoy haciendo en este ejemplo? Aquí definimos una lista, 6, 2, una string con vr, otro con vt, vale. Y después, justo debajo, intento hacer lo que sería intuitivo, ¿no? Eh, b barra baja list igual a a barra baja list. ¿Eso hace que b barra baja list sea una copia de la anterior? No. Esto es lo que hace, en realidad, voy a ejecutarlo para que veáis, ¿vale? Voy a borrar elementos de la lista B y voy a imprimir la lista A a ver lo que pasa en teoría lo que me debería de dar eh, o lo que es intuitivo que me dé es la lista al completo ¿no? porque yo estoy haciendo la, la lista B pero no estoy haciendo nada con la lista A ¿verdad? a ver lo que nos saca me saca una lista vacía ¿por qué la lista A está vacía? veréis eh, al trabajar con listas e intentar hacer esto que hemos hecho antes lo que se genera no es una copia de la lista A y la lista B la lista B ahora es un puntero, esto es un poco desconcertante porque la figura del puntero eh, no se utiliza en, en Python, la figura del puntero es una figura que se utiliza en otros lenguajes como C++, C pero en Python es muy extraño verla ¿qué es un puntero? un puntero no tiene un valor asignado un puntero tiene una referencia a la memoria, a la posición en la memoria en la que está otra variable. Entonces, ¿qué hace la variable B barra baja list? Pues apunta a la posición de la memoria donde está A barra baja list. No a una copia entonces de, de A list, sino que está, está indicando que la gente se vaya, que el código se vaya a A barra baja list. Está un poco complejo el tema de los punteros, pero básicamente Ahí está el tema, ¿vale? Podéis leer más poniendo en Google puntera. ¿vale? ¿Cómo podemos copiar entonces una lista? ¿Cómo solucionamos este embrollo? Pues con un bucle sencillo: eh, x, eh, básicamente un bucle for, sencillito, for x in a barra baja list, b barra baja list punto append y entre paréntesis cada uno de los elementos, que va a ser x en cada iteración. Hemos visto ya el método append, lo que hace es añadir elementos a una lista. Lo que va a hacer este bucle entonces es añadir cada uno de los elementos a la lista B. Y lo va a dejar en el mismo orden, ¿de acuerdo? Voy a sacar el ejemplo. Ah, vale, que no, no he sacado. A ver. Vamos a sacar ahora la lista B. Vamos a ejecutar lo que nos saque. ¿Veis? Nos saca la misma lista, una copia de la lista Ahora sí tenemos la copia hecha. Muy bien, y por último puede ser eh, útil ordenar listas. Por ejemplo, queremos saber eh, cuál es, queremos que nos ordene la lista para saber, de, por ejemplo, de las letras que tenemos en una lista, mmm, cuál es la primera de ellas en función del, del alfabeto, etcétera, etcétera, o con números igual. Eh, esto no tiene misterio, Si sí es cierto que puede complicarse bastante, pero no tiene misterio en un principio para la lista, nos lo ordena en orden alfabético o en orden eh, numérico, ¿de, ¿de acuerdo? No, no tiene misterio, menor o mayor. Podemos hacer lo inverso, como he puesto aquí el ejemplo, ¿vale? si queréis lo, lo ejecutáis, yo voy a seguir con los diccionarios. Eh, a la hora de trabajar con diccionarios... Eh, es frecuente utilizar objetos Dictview. ¿Qué son los objetos view? Los objetos Dictview es lo que hemos visto antes, ya varias veces, cuando utilizamos los, los métodos keys, values o items. ¿Qué nos, saca, qué nos sacaba eso? Keys nos saca las llaves, values nos saca una, un listado de, de los valores sin las llaves y items nos saca pares en tapes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a, tenemos aquí al principio como hemos definido una lista con, con las notas que tienen los alumnos. Lo que vamos a hacer al principio es ver un listado de los nombres de los alumnos. ¿vale? Como veis, con keys lo que me saca es las llaves. Ahora queremos saber cuánto han aprobado y cuánto han suspendido. Para eso vamos a utilizar dos contadores, dos variables numéricas normales que utilizamos como contadores. Y vamos a iterar con un bucle for por los valores. ¿Vale? utilizamos notas.valius para sacar un listado de los valores y por cada nota, cada nota va a ser cal en una iteración si es mayor o igual que 5, sumamos uno aprobado y si no, pues sumamos uno a suspenso y al final sacamos en un print cuáles están aprobados y cuáles están suspensos. Hay cuatro aprobados y un suspenso. Por último, lo que queremos saber es qué alumnos han aprobado y qué alumno han suspendido, con su nota correspondiente, ¿vale? Este es un ejemplo y lo único que añade, básicamente, es eh, cómo ha utilizado format, ¿vale? Con, con paréntesis, con llaves, etcétera, etcétera. Otro ejemplo más para que tengáis ahí. Después resulta que tenemos actas de alumnos repartidas en dos ficheros Excel, por cualquier razón. Hemos leído ya ambos, tenemos ejemplos luego, no nos va a dar tiempo, pero hay ejemplos en este documento que están bien explicados, bien documentados de cómo se leen estos ficheros Excel. Lo hemos leído antes y el primero da como resultado la nota que, hemos, que tenemos arriba, ¿vale? Demetrio, Pedro, Vanessa, etcétera, etcétera. Ahora hemos leído uno nuevo y lo, que, y lo hemos guardado de la siguiente manera, en un diccionario. Tienen la misma estructura que la anterior, pero son alumnos distintos. Vemos que uno de ellos se repite, Demetrio se repite, ¿vale? Antes tiene una nota, ahora tiene otra distinta. ¿Qué ha pasado ahí? Eh, pues, imaginaros que lo que queremos es corregir la nota porque nos hemos equivocado de alguna manera. Vamos a ejecutar esto para que este nuevo diccionario nos lo reconozca. Y utilizo el método update para añadir lo, aquellos llaves que no estaban y sustituir el valor que tenía Demetrio. Eso es lo que hace básicamente, añadir los nuevos, las llaves que no están no las añade y las llaves que sí están nos actualiza el valor. Vamos a ejecutarlo, ver lo que nos sale. Si os fijáis, ahora están los nuevos alumnos y el valor que tiene el primer alumno ha cambiado. Aquí debajo he puesto un, un ejemplo que es un poco complejo para ordenar mmm, diccionario. Diccionarios. Eh, lo voy a dejar por ahora porque no es fundamental, no suele ser tan común tener que ordenar diccionarios, pero lo he dejado ahí por si tenéis la necesidad. ¿vale? Voy a seguir con cómo trabajar con, con ficheros, porque creo que es algo de bastante interés y nos va a ocupar un poquillo de tiempo. Para trabajar con ficheros, primero nos tenemos que fijar en qué tipo de ficheros. ¿eh? Si trabajamos con ficheros de texto plan, no tenemos muchas funciones internas, pero si no, vamos a tener que importar algún paquete externo. ¿De acuerdo? Y puede que instalarlo antes con pip. Hemos visto muchísimas herramientas para trabajar con datos, así que ahora vamos a ver cómo tenemos los datos de los ficheros. Cuando son ficheros de texto plano, entonces podemos trabajar con la función open. Esa función open tiene dos argumentos. El primero es el nombre del fichero, si, está, si el fichero se encuentra en el mismo directorio en el que estamos trabajando, o si no, la ruta hacia el fichero el segundo argumento que le damos como veis separado con una coma aquí lo estoy señalando es el modo en que abrimos os he puesto los modos en que podéis leer en la tabla, ¿vale? en este documento R solo para leer, se utiliza por defecto si no ponemos ningún modo se va a abrir en este modo W para escribir, va a sobreescribir el archivo si tiene el mismo nombre X para únicamente crear el archivo, no pasa nada a para un modo, modo escritura pero sin sustituir, hace, hace referencia a la A append, a ¿vale? Añade al final. Y R más para abrir un archivo y actualizarlo. Es decir, tanto lectura como escritura. ¿De acuerdo? En función de las necesidades que tengamos, pues utilizaremos un modo u otro. ¿Qué estamos viendo en este ejemplo? Estamos viendo un código que abre el archivo prueba TXT que os he dado. Y un bucle justo debajo que nos saca la línea. Al final, muy importante, una línea donde se utiliza el método close. Close es lo que se llama el destructor de, de la clase y lo que hace es cerrar esa clase, libera la memoria. Eso es muy importante siempre que estemos trabajando con archivos de esta forma. vale Luego veremos una forma más cómoda, pero por ahora vamos a quedarnos con esto. En ese archivo hay lo siguiente. ¿Vale? Si os fijáis, pues son cuatro frases, una de ellas tiene varios espacios al principio, como ejemplo que vamos a limpiar, ¿vale? Luego, ya está, no tiene más misterio. Como hemos utilizado print, no nos salen los saltos de línea, la barra inclinada a la izquierda, n, pero si trabajáramos con una string, sí nos saldría. Lo que pasa es que print solo interpreta ya como un salto de línea. Vamos ahora a leer otro, otro archivo, ahora uno, un ejemplo hipotético de un CSV. Si os fijáis aquí ya, utilizo tanto split como strip, utilizo de todo ya. ¿no? Al principio os pongo un ejemplo de cómo se cogen las cabeceras, los nombres de las variables en una base de datos. Y en segundo lugar, cómo se recogen todos los otros datos y se meten en una lista. Vamos a ejecutarlo a ver lo que nos sale. Los prints que he puesto, uno de ellos nos saca la cabecera, que sería los nombres de las variables. Si nos fijamos en, el, en la primera lista que sale sería year, el año, ser de... Hace referencia al tipo de servicio sanitario en el que estamos. Y lo segundo es la satisfacción de los usuarios que han pasado por ese servicio. Media, podríamos poner. ¿no? Eh, y lo segundo, segundo print, lo que le estoy diciendo es que me saque la primera lista que hay en Data. Data es una lista de listas. Eso es como una matriz. ¿no? Ver, si, si habéis trabajado con bases de datos, podéis ver que parecen matrices. no Tenemos filas y columnas. Bien, pues, cada fila es una lista de las que hay dentro de, de data, en este caso. ¿Qué me ha sacado? La primera lista. Year, 2011. Servicio, urgencia. Satisfacción, 5,6. ¿Vale? Si os fijáis, no me olvido de destruir la clase con Close. Y ahora vamos a probar a transformar los datos, ¿Vale? que hemos obtenido anteriormente y a guardarlo en otro archivo CSV. Vamos a probarlo. Básicamente, con métodos que hemos visto antes y con la sintaxis que hemos visto antes también en la, en la lista, hemos utilizado los índices para cambiar. Donde pone urgencia, cambiarlo a uno. Donde pone, no, donde pone urgencia, cambiarlo a cero. Donde pone hospital, cambiarlo a uno. Para que esto nos lo coja bien el programa con el que vayamos a analizar. ¿vale? Básicamente eh, lo hemos convertido en una variable booleana. ¿Qué he hecho justo después? He abierto un nuevo archivo CSV. Lo he creado con el modo W, que es para escribir. Y he utilizado el método write para escribir cosas. ¿Cómo lo escribo? Lo escribo como una string. Así de sencillo. Para esto se utiliza, si os acordáis, join y format. Join en vez de con un espacio en blanco, con una coma. ¿Cómo se, se guarda al final eh, todo esto? Porque lo, que, lo único que hago en este bucle es escribir cada una de las líneas. ¿vale? Es exactamente lo mismo que he hecho antes, solo que no un bucle. ¿Cómo... Eh, se guarda al final, pues sencillamente haciendo close ya se guarda totalmente, ¿vale? Vamos a ver un poco un ejemplo. Aquí sale el nuevo archivo. Si os fijáis, en vez de hospital, en la columna en medio tengo ceros y uno. Así de sencillo, ¿vale? Ya está. Me la ha guardado ningún problema. Vamos a seguir. Eh, en la celda anterior hemos visto. Que cuando trabajábamos con open, al final había que cerrar la clase con close, ¿verdad? Esto es algo que, bueno, es fácil que se olvide y no es muy cómodo para trabajar. ¿Qué podemos hacer como alternativa? Utilizar el statement with. Con, con, utilizando bloques de código que empiezan con with y open, vamos a trabajar de forma mucho más sencilla. Fijaros que se utiliza de la siguiente manera. With. Después utilizo open, no sé qué, no sé cuánto, para abrir mi archivo. As file. Lo que le estoy diciendo aquí es que me, voy a utilizar mi archivo, el objeto que se crea al abrir mi archivo, con el nombre file. Igual que he hecho antes, con todos los métodos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues le estoy diciendo que me lea cada una de las líneas y que me las separe, que me las deje en una cada línea, en un objeto distinto, de, de mi lista De una lista Cualquiera que hacía redlines? Me quitaba la, los saltos de línea ¿Qué me va a sacar esto? Pues me... A ver, no he puesto ningún print Lo voy a poner para que lo veáis Voy a poner solamente eh, la Las tres primeras líneas Para que lo veáis ¿Vale? vale si os fijáis, lo que me saca al principio es Jupyter, Notebook, no sé qué, no sé cuánto, cuenta con Zelda, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? justo lo que habíamos visto al principio, los dos primeros elementos de ese archivo que tenemos de prueba. Eh, si tenemos algún archivo que, que es especial, incluso los CSV también lo tienen, pero si tenemos algún archivo que tiene una extensión especial, vamos a tener que utilizar eh, paquetes concretos, por ejemplo, para Excel tenemos que utilizar paquetes concretos. Yo utilizo dos, se podría utilizar solo uno, pero por comodidad utilizo dos, porque para, para leer me parece bastante mejor XLRD y para escribir me parece bastante mejor OpenPay EQL. Entonces son los que yo voy a mostrar y probablemente con esto acabemos, pero bueno, hemos visto bastante. Vamos a empezar importando el paquete XLRD. Os dejé en la sesión anterior al final algunas notas de cómo se importan paquetes y demás. Es sencillo. Simplemente pone import y el nombre del paquete. Hay que tenerlo instalado. Si no lo tenéis, también tenéis ejemplos en la sesión anterior de cómo se instala. ¿Qué le voy a dar a File? Le voy a dar la ruta o el nombre, en función de si estamos trabajando en el mismo directorio donde está el fichero o no, de aquel fichero que quiero leer. Voy a leer uno de uno de los ejemplos prácticos que he puesto, el de fusionar datos a Excel, ¿vale? Fijaros que aquí, haciendo uso del nombre del paquete XLRD, encadeno la función, esta vez una función en vez de un método, aunque se encadene así, lo encadenamos así porque pertenece a ese paquete, ¿de acuerdo? Encadenamos la función open workbook, así de sencillo, y que me abra file, file que era la ruta que la estamos dando o el nombre del fichero. ¿Qué hace Sheet? Que es justo después. Es decir, ¿qué, ¿qué es nuestra Sheet? En Sheet estamos definiendo la hoja a la que queremos acceder, con la que queremos trabajar, ¿vale? Como es xlrd, solo vamos a leer la, la hoja. Podemos definirla por nombre. Hay un método que está en la, en la documentación, podéis verlo, pero yo solo acceder por índice. ¿Qué quiero la primera hoja? Pues accedo con el cero índice 0, siempre va a ser la primera hoja el índice cero, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a leer los valores, vamos a, a dar un ejemplo mmm, aquí de código de cómo se leen todas las filas, pero he puesto en el documento también qué métodos se utilizan para leer valores concretos o columnas ¿vale? celdas concretas o columnas si queréis hacerlo así suele ser más común leer por fila, porque es más, más intuitivo Vamos a los ejemplos, los headers, ¿no? los nombres de las variables suelen estar en la primera fila muchas veces. ¿Qué hacemos para leer eso? Pues utilizamos el método row barra baja values, le damos el índice 0. Funciona con índice exactamente igual que hemos visto con muchos otros métodos. Entonces, el índice 0 le va a decir cuáles son los headers y lo vamos a imprimir luego para que lo veáis. Después, inicializo una lista en blanco, no tiene nada, data en una lista vacía, y con un bucle while, a partir de x es igual a 1, x va a ser el índice que con, de los elementos que vamos añadiendo, a partir del 1 vamos añadiendo el resto. ¿Por qué a partir del 1? A partir del 1 porque la fila que está en el índice 0 tiene la, las cabeceras, son los, los nombres de las variables, eso no, no son datos, no nos interesa que esté eh, junto a los datos, no interesa que esté aparte ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ejecutar esto a ver lo que nos saca Os repito, esto lo único que hace es añadir A data toda la La, la fila Ah, vale, porque no he, no he ejecutado los Ejecuto esto para que me reconozca Sheet, eh, W, etcétera Y aquí, ejecutar el ejemplo Que os quería enseñar si os fijáis me salen listas, primero los headers, los nombres de la variable, variable 1, 2, 3 y después lista, es decir, data es una lista que tiene listas dentro. Cada una de esas listas es una fila. Si, fij si abrí en Excel el ejemplo, el, el archivo 1 del, del ejemplo de cómo fusionar datos, ¿vale? database barra baja 1, aquí LSX, vais a ver que esos son los datos que tiene. La primera fila sería... 1.0, 20.0, 300.0, 4000.0, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a transformar ligeramente los datos anteriores y los vamos a trasladar a una nueva base de datos. Para eso vamos a utilizar un segundo paquete. Eh, me gustaría insistir en que los datos que, y las variables que nosotros definimos en, en celdas de código anteriores en Jupyter Notebook se, se siguen, se mantienen en memoria, con lo cual podemos trabajar con ellas a través de distintas celdas. Y es justo lo que vamos a hacer ahora. Aquí voy a importar Workbook del, del paquete OpenPay, XL. Este es un paquete que tiene muchas cosas, por eso solo importo Workbook, porque si no tardaría bastante en importarnos todo, tiene muchísimas clases. Y hago lo mismo que antes. se eh, Inicializo la clase eh, Workbook, me pongo en el objeto WP y después cojo... La hoja que quiero Que es la que esté activa la, Normalmente va a coger la primera ¿vale? Lo ejecuto A ver si termina de ejecutarse un poco Cuando veis que hay un asterisco Es que se sigue ejecutando Igual, vale, ya, genial Cuando hay un número es que ya se ha ejecutado Ya hemos inicializado la clase Ya, ya estamos trabajando con nuestra hoja Y ahora vamos a transformar La, la información que tenemos Lo que queremos es que a que aquellos elementos que están en la segunda columna, es decir, aquellos elementos que en cada una de las filas están con el índice 1, se multipliquen por 2. Sean multiplicados por 2. Básicamente una transformación sencilla, pero podría hacer cualquier cosa con todos los, los recursos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Con strings y demás. Muy bien, pues ahora es tan sencillo. Cómo añadirlo a la hoja, al objeto de la hoja que hemos definido antes, que era ws, voy a subir para que lo veáis de nuevo, ws igual a w ws, le añadimos como si fuera una lista exactamente igual, tanto los headers como los datos que tenemos. ¿Qué hay dentro de data? Dentro de data hay listas, ¿verdad? Data es una lista de listas, pues le vamos a añadir cada una de esas listas, ¿vale? Row en cada iteración del bucle es una lista con valores y lo que vamos a hacer es añadírselo a WS exactamente igual que si fuera una lista vamos. para guardar el nuevo fichero basta con hacer WP.save el método save no sirve para guardarlo le vamos a dar una ruta o un nombre si el, si el fichero ya existe pues lo que va a pasar es que lo va a sobreescribir vamos a ejecutar esto para añadir los datos y vamos a guardar el, el fichero, el nuevo fichero, y lo vemos. Este es el nuevo fichero. Voy a abrirlo para que veáis que mientras se abre voy a cerrar el spider que yo no lo estoy utilizando para nada. Venga, a ver si se abre el Excel... Bueno, mientras se abre, eh, solo os voy a recomendar ya que eh, si trabajáis con datos, leáis sobre el paquete Pandas. Os he dejado ahí documentación de Pandas, un libro online para trabajar con datos y algunos ejemplos de cómo se trabaja con Pandas. Es muy extenso, pero es muy útil. Aquí veis cómo se ha trasladado a Excel todo lo que teníamos con los cambios que hemos hecho. ¿vale? La columna, todo se ha multiplicado por dos en esa columna. Es así de sencillo, ya está, no lo guarda y no hay más problemas. Realmente trabajar con un fichero extra, como veis, es bastante sencillo. Tenemos ahora una parte extensa de funciones, pero en realidad vamos a dejarlo aquí porque es la hora y no quiero, no quiero que me matéis. Hemos visto cosas ya un poco complejas. Y tenéis todo bien explicado y cualquier duda que tengáis me voy ahora al chat y la leo. Si no os da tiempo o no queréis ponerla ahora... Eh, pues por telegram me lo decís, ¿de acuerdo? Eh, a ver. No se ve el Excel. Eh, Decidme lo que querés de la duda ahora, ¿vale? Y sin problema lo voy resolviendo. Abarcarne, no se ve el Excel. Vale, voy a abrir de nuevo el Excel para que lo vea el compañero. ¿Cómo diferencias que es un método, una función, etcétera? Eh, los métodos y las funciones son muy similares, ¿vale? Son objetos invocables, que se dicen en, en español. Ambos tienen argumentos que se, se ponen en paréntesis, pero la diferencia es que los métodos dependen de una clase. Los métodos siempre los va a haber encadenados por un punto a una variable tipo string o a una lista o a algo, siempre. Las funciones no tienen por qué, las funciones cuando las importas de algún paquete eh, están encadenadas al nombre del paquete, pero si no, no, no tienen nada, ¿de acuerdo? De todas maneras, esa diferencia es una diferencia como un poco técnica, teórica, que tampoco tiene mucha utilidad práctica, así que no te preocupes si no, no encuentras facilidad para diferenciar entre ellas. Este es el, el fichero Excel que hemos visto antes. Básicamente está en uno de los ejemplos que hemos visto, solo que en la segunda columna todos los valores que hay se han multiplicado por dos, nada más. Venga, más cosas. Entonces, para escribir un script se usaría preferentemente Spider. Eh, preferentemente tienes que utilizar el entorno en el que te sientas más cómodo. Spider eh, está bien para trabajar, es un buen entorno para trabajar, si te ha gustado trabaja en él, es eh, un entorno que no, no vas a encontrar problemas y tiene muchas herramientas muy útiles. Yo he utilizado Júpiter porque creo que proporcionaros una explicación escrita de todas, estas, de todas estas cosas que son tan abstractas, tan complejas y al mismo tiempo que tengáis ejemplos que os permiten, que permiten ejecutarlo y toquetearlo y experimentar con ello in situ en, en el momento es muy interesante. Entonces yo me he guiado fundamentalmente por notebooks de Júpiter, pero generalmente trabajo en, en otro entorno. Entre ellos, eh, Spider. ¿En Python se puede trabajar bien con matrices? Sí. En Python puedes trabajar con matrices perfectamente. De hecho, eh, los lenguajes de programación m, tienen una compatibilidad con matrices impresionante. Y si me apura, las matrices, que al final m, no dejan de ser estructuras de datos de dos dimensiones, a veces se le quedan cortos a los lenguajes de programación. Normalmente cuando están en, en proyectos grandes, en, en códigos tochos, eh, realmente trabajas con estructuras de datos de bastantes dimensiones. Me refiero a hacerlo con MATLAB. No sé si será igual de potente o más. Eh, tú en Python tienes muchísimos paquetes para trabajar con, con cualquier concepto matemático que, que quieras, ¿vale? Si te va a SciPy o si te va a... A NumPy tienen métodos para trabajar con matrices hasta hartarte. Yo no he trabajado con MATLAB antes, pero Python es uno de los grandes de la ciencia de datos. Así que no va a tener problema para nada. Algo para mapas. Eh, yo no he trabajado nunca con mapas. Sí es cierto que a raíz de algunas preguntas de algunas compañeras, busqué en Google y... Y los programas para los que me preguntaban tenía una interfaz a la cual con la cual se podía trabajar con lenguaje de programación en general. Eh, yo no he trabajado nunca con él, pero con, controlando las cosas que, que hemos dado en estas dos sesiones, podrías leer cualquier código, cualquier ejemplo que te den para trabajar con esto, este software que me comentaban las compañeras, que era algo como QGIS o algo así. Y, y podrás comprender cualquier código, podrás saber lo que hace y podrás modificarlo y podrás manejarte con soltura. ¿vale? A ver, otra cuestión técnica: ¿Cuál es el intérprete Spider o es el editor? Y Anaconda es el editor, ¿cómo se define esto? Es para indicarlo en la metodología, gracias. Spider es un entorno integrado de desarrollo, ¿de acuerdo? Eh, el intérprete de Python es un, un programa que interpreta tu código, ¿vale? No, no, no tiene realmente necesidad de, de comentarlo. Eh, dentro de Spider tiene una parte, que era la parte de la izquierda que hemos visto al principio, que es el editor. ¿Qué es Anaconda? Anaconda es la distribución en la que viene integrado tanto Spider y Júpiter, como otros entornos. También tenés Orange, que una compañera me hacía una sesión muy interesante el otro día, etcétera, etcétera. De nada. Bueno, pues... Pues si no hay más dudas, dejaremos dejaremos aquí la, la sesión. Cualquier otra cosa que no, de, no haya dado tiempo ahora ¿eh? y demás, pues ya sabéis que, que estoy en el grupo de Yo sigo publicando. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Espero que, que os sirva y que os animéis a trabajar con esto, que es una, una gran herramienta, cualquier lenguaje de programación, tanto R como Python. Hasta luego.